Acá, pasa la patria. El amigo Tincho, la insistencia, logró pinchar a uno grande. dedicar dedica al pescado Tincho. Este para para que me vaya a sacar el gorro así me puedes ver bien. Parejito. Este parejito que me tiró la salón. Te saló, ¿no? Te saló. Bueno. Para vos. Eh, hijito, Pie grande. mirá, el gringo estaba ansioso era por algo. viento, las pecas para, hombre, ¿no, para hombres los dicho como para <risa> hombre bueno hombres y hombrecitos porque las hombres se quedan también de literalmente corto el video así sigue la pelea che está llevando a la otra costa todo el día hablando de eso hoy justamente nada no más la cara bueno se está haciendo desde de día ya ya casi es de día todo nublado el cielo prácticamente estamos a 500 metros o metros de la costa no sapo sí. y aquella costa miren donde donde estábamos donde yo el surubí y sigue la pelea, la lucha imparable Vestite vestiste de celosal bueno Ahí se puede ver la... Ahí se mueve la caña, que ya más eso no se va a doblar, porque si se dobla más, se quiebra. Así que es toda una pelea, muy, una lucha muy fina, porque el multi es fino, la caña es, es eh, una caña de mucha acción, va, mucha acción, para la peca que estamos haciendo. Es una indicada pero el pescado es muy grande. Y, y bueno, estamos todos al límite con todo con la paciencia, el multifilamento el sueño, el cansancio el agotamiento y, y, sigue, y sigue la lucha ¿estás bien dicho ¿estás disfrutando igual? sí ¿con quién Ponte. estamos acá? zapito fishing papá te hago zapito fishing muy bien no falla ese loco lobo? ¿no? ¿no falla ese loco? no, que va a ¿viste? me dio la caña justo se la sacó a Milena porque lena ahí está, mirá quiso sí. matar porque Dale así que lo tenés, ya está te cansado. Ya lo tenés, tincho, ya lo tenés Dale así, parejo, ya lo tenés Ya le ganaste Taca nomás Sí, está acá nomás cuando veamos el esmerillón me desespero eso eso es de vuelta. y pasa que ahí va, ahora, ahora le vas a agarrar vos de vuelta Mirá. cuando él deja de, de, de sacar vos dale de vuelta y así Subir esto. Ahí estás ganando los últimos metros. Levantala así que él no sienta, que vos le estás levantando, ¿verdad? Ah. Sienta ¿Sí? el choc. ¿Sigue ¿Sí? la lucha? Está cansado? Ya eh. lo vimos. eh. ¿Está cansado? ¿Por qué da... salió como? ¿Pero porque, boludo? Esto no me esto No puedo perfilar, boludo. Acá está. el está. Tincho. Mirá, mirá que surubí, papá. papá. Mira, mira, mira. Tenía. No sabe nada el. Capito, no sabe nada. Mira, Andrés, es que te gusta la moto. La vale, la vale, me lo estoy pescando Encima no puedo traer más porque está la melosa. ¿Dónde está, papá? ¿Qué? No sabe de nada el capito. No, mira que surubi Toma, mire. ¿Cuál es El, ¿El Ibero Pica. Dios. De encima. Pasame el remo. Toma a postre. Nos quedamos sin batería y estamos en la lucha final con el surubí lucha final con el surubí después de dos horas lo pudimos levantar a superficie y verlo cuánto estimás que pesa sapo ¿Eh? 50 kilos ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, Dios mío! ¡Dale papá! Arriba. ¡Dale, cabezco! ¡Arriba! Arriba la aguantó la caja, no te la aguantó? ¿Qué es de papá? ¿Qué adrenalina? Es tuyo porque es tuya la caña. Papá, está acá, mirá. Ey, no, acá, la caña. ¿Eh? Mira lo que es esto. ¿Para qué te filmo yo, gringo? Mira, mira, ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Sampito? Para los que quieran venir acá, ¿qué le decimos? ¿Que vengan a dónde. ¿Eh? Bueno chicos, corto un poquito. Mirá. Pintamos toda la casa. Sin de caer ¿Qué es eso? Qué bárbaro, boludo. Qué bestia, mira lo que... Me voy al agua con eso. Mirá, mirá. mirá. mirá los... Bueno chicos volviendo el monstruo El monstruo, del Paraná Del alto Paraná El que pesa fácilmente más de 50 kilos Hoy tuvimos la oportunidad Mirá, qué bien que se fue ah, ¡Qué bien papá. se fue papá! Ah, ¡Papá! ¡Gracias a Dios por esto! hermoso ¡Qué hermoso salto te regaló, gringo! Sí. ¡Vamos de octubre estamos. 2022, la ¡Vamos a la patria. a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la noche sí no ¡Vamos bueno, devolviendo un patí enorme, acá sacado por amigo Ale. Y tres perdón, me oh, sí. En paso, paso a la patria. Bueno, el norte, acá paso a la patria. Hermoso patillote. Vamos, vamos a hacerlo, más, que vuelva suave. ya ofici. qué nada, papá vamos mira la luna que hay impresionante